¿Cómo invertir en las acciones como Warren Buffett? Bueno, trader, nos encontramos aquí frente a la gráfica. Me encuentro en la acción de Apple. Y yo quiero que entiendas una cosa. Yo entiendo, quiero que entiendas que uno tiene que ver a los grandes. Uno tiene que ver a los fuertes inversionistas. Yo ya no veo a traders de canales de YouTube. Ya no me peleo si es rentable, si no es rentable. No me importa. Lo que me interesa es diversificar mi capital. Abrirme mucho más para crear libertad financiera. Yo ya soy el rentable pero ahora lo que yo estoy buscando después de ser rentable es diversificar mis ganancias yo no pienso en que uno gana mil dólares y se los gasta y vive del trading eso me parece de mente pequeña. Listo, me parece de mente pequeña estar compitiendo con otros traders. A ver quién tiene la mejor estrategi estrategia cuando en realidad la mejor estrategia pues la tiene el mercado. Eso es lo único importante. Son los institucionales los que tradean aquí ritmos diferentes. Ustedes ya saben que el mercado es fractal. No existen formas. Eso es de eso es antiguo, eso es mandada a recoger, eso se lo dejo a los viejos traders, yo me enfoco en crear mi libertad financiera y el primer paso, según Warren Buffett, es crear una cartera y diversificar tu capital, yo creo que entiendas que yo estaba comprando Bitcoin, todo el mundo está asustado porque el Bitcoin está cayendo cuando en realidad todo está cayendo, todo, absolutamente todo si yo me voy aquí a Apple, está empezando a caer Apple, a caer creado un máximo histórico y está empezando a caer va a caer por lo menos hasta aquí y acá tengo la esma de 100 si yo me voy aquí a amazon amazon está en la mierda amazon está cayendo desde que inició el año fíjese usted muy bien mire desde que inicia el año cómo cae por eso ya, me encanta el trading institucional Vuelvo y digo, no me interesa a los traders de YouTube, no me interesa. A mí lo que me interesa es escuchar a los grandes inversionistas como Warren Buffett. ¿Listo? Entonces, fíjese muy bien cómo... Amazon está cayendo, como Tesla también está cayendo, me voy acá a la parte mensual, todos los mercados se están yendo al piso, y esta es una gran oportunidad para el que sepa ver la gran oportunidad, no para que el que esté compitiendo, quién es rentable, quién es menos rentable, eso no interesa, el que es rentable, es rentable. ¿Sí? Pero el que simplemente quiere ser rentable haciendo trading en las gráficas, pues bueno, allá ellos. Yo busco no solo hacer trading en las gráficas. Si yo meto mil dólares, que es lo que me encanta hacer, lo he hecho varias veces, obviamente podría poner más capital. Pero para poner, perdón, esos son diez mil dólares, mil dólares, pero para poner más capital, pues uno tiene que generar más capital. Lo he llevado a dos mil dólares. Es decir, he sacado el 100%, luego he cogido y he diversificado, como lo estaba diciendo anteriormente en el Bitcoin. También tengo unos NFTs que compré. Obviamente los tengo guardados a largo plazo. A mí no me interesa que esté cayendo. O bueno, obviamente sí me interesa, pero yo sé a qué atenerme. Porque antes de invertir en una acción, antes de invertir en una criptomoneda, uno tiene que saber qué hay detrás de esa acción. Es decir, qué tan fuerte es esa empresa. Por ejemplo, Tesla. Amazon, Apple... ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué tan buen negocio? No es como, ay, es que eh, nació la nueva criptomoneda del, de, digamos, el dog, el dog es que se llamaba, el del perrito, y entonces como está barata voy a comprar. No, eso es de principiantes y yo quiero que lo entiendas y no te dejes vender basura porque vas a perder mucho dinero. El trading no es una estafa, lo que es una estafa son las personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no explican bien cómo invertir. Detrás de una criptomoneda, uno tiene que ver qué negocio hay. Detrás de un NFT, uno tiene que ver también lo mismo. ¿Qué tipo de negocio hay? Uno no puede ir y meter el dinero porque sí. Entonces podemos encontrarnos aquí en Apple. Voy a analizar Apple. Apple empieza a caer y podemos ver que siempre que toca la ESMA de 100 o está cerca de la ESMA de 100, que es la de aquí de color rojo, luego empieza a subir. Podemos ver nuestra ESMA exponencial de 14 periodos de Dale like al video y suscríbete. Esto no lo vas a ver en ningún otro lugar. Porque yo cada video que saco, lo saco para que aprendas al máximo. No quiero que me veas la cara aquí hablando y repitiendo. Lo que de pronto yo averigüé en Google como muchos videos que usted posiblemente ha visto sino que quiero que lean la gráfica porque quien sabe leer la gráfica sabe invertir nosotros no tenemos la información que ellos tienen como Warren Buffett o cualquiera de ellos el dueño de Tesla el dueño, el dueño de Amazon no tenemos esa información porque no nos movemos en esa élite pero sí tenemos la información de la parte fractal del mercado institucional ya vuelvo y digo, no nos estamos peleando por si son formas, que el patrón pollito, que eso no interesa. Lo importante es entender el momento oportuno para comprar y de diversificar. Entonces yo muchas veces, por ejemplo, yo ahorita tengo más de 2 mil dólares invertidos en diferentes activos financieros, como lo son los NFTs, ¿sí? y estoy esperando la oportunidad para meter más dinero en otras acciones eh, en el bitcoin voy a comprar bitcoin pero todavía no es momento ¿sí? pero para que me generen rendimiento a largo plazo porque yo quiero conseguir libertad financiera quiero generar dinero bien generado entonces estoy esperando la oportunidad oportuna para poder comprar podemos ver cómo la ESMA exponencial de 14 periodos va aquí y cada vez que toca hay un impulso y un retroceso al alza. Podemos ver cómo Apple es una empresa muy estable. Podemos ver desde que nació cómo empezó a crecer. Fíjese muy bien. Con la fractalidad mensual, que son las estrellitas que usted ve ahí, son altos y bajos confirmados, reales, no inventados por una teoría que vive otro trader. Y entonces vengo y te enseño lo mismo que ese trader me enseñó y no, no, no. Estoy hablando de cosas que funcionan de verdad. Estamos viendo y analizando Tesla. Bueno, Tesla no, Apple. Ahorita, más adelante, analizamos Tesla. ¿Listo? Me agito un poco. Pero es que estoy súper emocionado porque me gusta compartirte esta información. Y ya podemos ver cómo la ESMA exponencial va por debajo. Aunque me enredo un poco hablando, vemos cómo va por encima, perdón. Y el precio ya está yendo por debajo. Esto va a caer. Esto va a caer, yo creo que por acá se va a venir y va a comerse estos puntos de aquí y uno afortunadamente ya puede comprar acciones porque gracias a la tecnología nosotros los traders minoristas ya tenemos acceso a poder comprar y participar comprando acciones de Estados Unidos, de empresas fuertes y va a venir acá, descansar en la EMA de 100 y aquí podría crear un bajo mensual y aquí es donde uno puede comprar a largo plazo y generar rendimientos exponenciales uno lo que o sea, lo que yo hago personalmente es genero dinero en las gráficas ¿sí? genero hago, digamos, meto mil dólares genero buen dinero, buen capital, si puedo meto dos mil, tres mil, cinco mil ahí ya va con la gestión de riesgo que eso lo enseño dentro de mi mentoría, porque eso ya toca con, tocarlo más a detalle a profundidad, ¿sí? y luego, esas ganancias que he generado de esto, lo saco Saco un porcentaje, por lo menos el 80%, y ese 80% lo pongo a trabajar en inversiones a largo plazo para mí. El 20% me lo gasto. Pero yo no pienso en, ay, voy a ser rentable y voy a vivir solo de las gráficas y el trading. Eso es arcaico, eso es arcaico, eso es totalmente arcaico. Pensar en que tengo que gastar, generar y gastar, eh, eso no es mentalidad de rico hay que diversificar en diferentes activos financieros es por eso que yo creé mi cartera de inversión entonces cuando llegue a esta zona de aquí que sea más o menos así, que haga un bajo bien fuerte, que la esma la toque, que yo vea que hay fuerza. Si, que, si usted quiere ver esto más adelante, dale like al video y suscríbete. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar aquí abajo en un comentario. Déjenme ahí abajo sus comentarios que yo les estoy siempre contestando. Ahí es donde yo voy a meter plata en esta acción que es Apple. No es una nueva acción que salió, no es una nueva cripto que salió de moda, no. Es algo que está estable, que ya lleva tiempo en el mercado. ¿Cuánto lleva Apple según esto en el mercado? Desde el 2008, acá podemos ver el historial desde, desde, desde, desde, desde el 2008. Me emociona transmitirles esta información. Yo ya no ocupo mi tiempo peleando con otros traders, peleando con sus... Quédense con sus formas, sus estrategias arcaicas... Quédense diciéndole a la gente que van a vivir del trading, hagan lo que quieran. Yo quiero enseñarle a mis estudiantes, no solo a ser rentable en el trading, sino a cómo conseguir la libertad financiera. Quiero darles educación financiera. Quiero que consigan la libertad financiera. Y por eso tú estás aquí. Por eso tú estás aquí y te has quedado hasta el final. Entonces, cuando llegue a esta zona, sobre este precio... Sobre este precio de aquí, porque nosotros compramos un precio, yo voy a pensar en comprar estas acciones. Así es como Warren Buffett se ha hecho multimillonario. Él sabe analizar las empresas, no invierte en cualquier empresa o criptomoneda. Uno tiene que entender, todo es educación financiera. Esto es saber comprar y vender acciones de empresas fuertes. ¿Listo? Trader, por favor, quiero que lo entiendas. Cualquier duda o pregunta, déjamela aquí abajo, por favor. Hey, hey, Pero sobre todo, sobre todo, no olvides compartir con otros traders que pueden estar confundidos y perdidos con formas, con metodologías arcaicas. Compártele el video para que se le aclare cómo funciona la inversión, cómo funciona el trading profesional. ¿Listo? Ese va a ser tu compromiso. Un abrazo y nos vemos próximamente.